Bueno, estoy muy agradecida con la fundación de la Biblioteca Belgraniana. Este es el quinto aniversario nuestro. Por supuesto, tengo que agradecer, porque de eso es lo que se trata: eh, la presencia de los niños. La finalidad es esa y los que hicieron posible este sueño, que es el doctor Aguiar, la mentora es la diputada actual, Marta Russo Arriola. Y bueno, y todos mis compañeros, los que comparten el día a día de nuestra tarea. El objetivo es ayudar a los centros que tenemos alrededor nuestro, Esto, abarcamos todo capital, pero por supuesto nobleza Obliga tenemos a nuestros niños del frente y... Nosotros damos clases de apoyo, eh, les realizamos eh, copias, ellos trabajan con las computadoras, eh, también los preparamos para que rindan el ingreso al primer año, que tuvimos el gusto de dos abanderados y que ingresaron a la escuela técnica. Eh, también eh, hacemos algunas salidas a las escuelas con campañas eh, hicimos que yo lo nombré la dental o llevamos libros hacemos talleres de lectura con los chicos en otras escuelas eh, bueno, esas son entre otras las actividades de biblioteca y bueno, muy contenta por el quinto aniversario ¿no? de este proyecto que hoy se hizo realidad y que por suerte contamos con el apoyo de todas las autoridades de acá y de nuestros compañeros del Consejo Deliberante. Es una, una biblioteca abierta a todo el público. Sí, eh, realmente eh, a cinco años de la creación de la Biblioteca Belgraniana... Eh, ...en los 252 años del natalicio de Belgrano... Eh, ...esta ordenanza eh, fue impulsada precisamente porque eh, queríamos... ...recordar a nuestro héroe eh, en su nacimiento. Así que, este, bueno, eh, la verdad que fue este, unánimemente aprobada por todos los concejales. Eh, agradecer muchísimo eh, al Instituto Belgraniano, que también, digamos, este, fue el que nos, eh, nos impulsó a hacer todo esto. Y bueno, con la satisfacción de que este, siempre hay este, consultas por parte de los chicos de las escuelas eh, acerca de la vida del general Belgrano. Eh, también a todos los que han donado libros y que fue creciendo la biblioteca eh, día a día. Eh, recordar este, justamente en la, en la figura de Belgrano, que fue quien este, más fomentó eh, la educación, porque él decía que crear escuelas es sembrar en las almas, y es así como este, el, el premio que recibe él para, en la, esta Asamblea Constituyente de 1813, eh, justamente, no es cierto, por su victoria en las batallas de Salta, eh, lo donó eh, para este, crear las escuelas de Tarija, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. Así que bueno, él siempre decía de que, este, no es cierto, un pueblo oculto jamás será esclavizado. Sí, la verdad que es una, una parte de nuestra institución, una parte muy importante, que brinda un servicio a los niños, adolescentes de todo el sector de Guayco, se acercan, ...mucho a consultar tanto el material bibliográfico que tiene la biblioteca... ...como también a utilizar las computadoras... ...que justamente posibilitan el acceso a internet... ...que también es una gran biblioteca al alcance de la mano... Eh, ...en ese espacio que está asignado, cumple cinco años... ...esta iniciativa fue de la concejal, mandato cumplido Marta Russo Arriola... ...a un expediente que ella presentó, lo aprobó el cuerpo como resolución... ...y se creó en el marco del Consejo del Berlante, la Biblioteca Belgraniana. ...recién decía que nosotros no tenemos casa propia... Estamos con un lindo proyecto que ya lo tenemos desarrollado para para instalar el Consejo Deliberante en otro sector de la ciudad. Y en ese proyecto la biblioteca cobra mucho vuelo, cobra mucho impulso, porque se vuelve prácticamente un espacio de encuentro para eh, los jujeños y brindarle mayor posibilidades y mayor cobertura a, a todos los niños, adolescentes que quieran acercarse y todos los vecinos que quieran consultar el material. Así que estamos muy contentos y particularmente en esta fecha, que es el, justamente el cumpleaños del doctor Manuel Belgrano, del general Manuel Belgrano, ese general que amó tanto al pueblo jujeño y el pueblo jujeño lo amó tanto a él, 252 años de su nacimiento, así que creo que es una fecha muy importante para todos.